el QR, vamos a ver cómo funciona qué es esta fiebre que se tiene con el QR debo de decir que hace dos o, o, o la semana pasada en el grupo que estoy de Whatsapp dije que para mí los QR es mmm, pero ahora sí tengo que decir que los QR de manera física me gusta más manejarlos con los con los NFC estas tarjetitas les vas cargando información, que yo por cierto traigo aquí la mía en mi móvil. Entonces, cuando alguien me pide mis datos, lo que hago es acercar el teléfono, acercas el otro teléfono y en el otro teléfono se te dispara se te dispara en este caso yo tengo el WhatsApp. Entonces, por si me quieren contactar, ahí ahí ahí lo van a encontrar quitar las gafas porque el otro no está viendo en el video Se me hace aquí la sombra y hay una cosa ahí media rara Entonces, este un video rapidísimo Para decirte eh, cómo se usan los QRs Cuál es el, el, el, este, el sentido que están teniendo los QRs Ahora vas a cualquier sitio, lees un QR Y ahí puedes acceder a, a la información entonces, yo estaba utilizando esto, ponía esta barra y te decía entonces tú ahí manualmente tenías que estar metiendo el, el, el teléfono, el WhatsApp, para poderte contactar conmigo. Hoy, antes de, de cerrar, me acabo de encontrar con esta maravilla. Ahora ya lo puedo disparar, tienes tú el teléfono. Y a partir de ahí, eh, eh, lo puedes escanear. Voy a quitar, ¿quién anda por acá? Ah, checa mi link tree, vale. Eh, voy a quitar este y se va a bajar ahora. Y mira en qué formato sale. Así que está esto súper, me encanta. Eh... Me da aquí un arriba a la izquierda, me da un QR y me pone el número 4. Tres personas han escaneado. Madre mía, esto se pone cada vez más interesante. Las personas están escaneando mi, mi QR. Buenísima esta cosa que acaba de lanzarse. Así que si estás en esta transmisión o ves esta repetición, mira el poder que está teniendo ahora el QR, lo pude personalizar aquí con mi logotipo. Y este de acá es el que te da, el que es el que va creando eh, Restream. Así que muy contento porque mira cómo me dio, te está dando la estadística. Aquí veo que hay un, un QR4. No sé qué signifique, me, me posiciono ahí delante y, y no, no me da ninguna estadística Sin embargo, hace rato sí que se notó aquí que alguien estaba, estaba viendo los QRs Así que nada, voy a ver el chat, a ver si hay alguien Si alguien me pregunta algo, si alguien dice algo Y nada, con este... Con esta... Eh, buena onda, buena vibra De que estaba compartiendo con Belén Una chica con que la comparto El, el grupo de, de Whatsapp Y lancé un reel Que tiene Que, que te da ya la opción eh, Instagram para Mandarlos a tu Whatsapp Y lo compartí, les digo, oye ya vieron esto De De, de Instagram Que puedes hacer un reel y te lo manda A Whatsapp, no, no y el reel que subí yo pues va en, en consonancia a, a algo de Pharmacy. Y de ahí se generó una conversación y le dije, Belén, espérame que acabo de ver una cosa buenísima. Déjame ver, déjame ver de qué se trata. Así que nada, dar el agradecimiento a quien estuvo por aquí en estos cinco minutitos de, de, de live. Que no tuvimos live este miércoles con, con Javier. Por ahí algo se le complicó, pero nos vemos este miércoles. Este miércoles sí. Y vamos a hablar de los QR. Así que bueno, me despido. Gracias por quien haya pasado. Gracias quien, quien estuvo por aquí. Por ahí se quedó un, un uno fijo. este Se ve que no se atrevió a, a saludar ni a decir un hola. Muchísimas gracias. Me despido y estamos en contacto. Antes de despedir, voy a hacer un, un Instagram. Y el miércoles haré otro viendo cómo, cómo funciona. Lo voy a hacer en video. Y así ya queda. La moda, la efervescencia de los QR. Mira. Ay. No está grabando. Bueno, Restream acaba de activar los QRs. Te deja personalizarlo. Y esto es buenísimo porque además en la transmisión, aparte que te dice quién está, te va marcando cuánta gente lo ha leído. En este caso vemos cinco personas. Y además te dice en el momento en que lo está leyendo. Una cosa buenísima lo de los QR. Así que hay que ponerse las pilas con los QR. Saludos. Gracias. Ya tengo el video, ahora lo customizo. Bueno, ahora sí me despido.